Con la presencia del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la del Intendente de Urlingan Juan Zabaleta, y la del flamante director de la Regional de Úrlingam y Morón, Esteban Vallarino, se inauguró en la mañana de hoy la Defensoría del Pueblo, la delegación de estos dos distritos de la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires. Te contamos las alternativas y la entrevista y la palabra de los funcionarios aquí en la Hora de Úrlingam. Bueno, Intendente, muy buenos días. Bueno, un día importante para Urlingan teniendo en cuenta bueno, esta inauguración. Bueno, buenos días a todos y como siempre muchas gracias por, por estar y, y comunicar esto que es tan importante, que es la apertura de, de la Defensoría del Pueblo de, de Urlingan, la delegación de, de, la dele, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, aquí en otro distrito, también con jurisdicción en el distrito de Morón. Eh, siempre decimos que todo este tipo de herramientas, de y de lugares sirve para seguir acercando el Estado a nuestra gente, por supuesto, ¿no? garantizando sus derechos y, y la igualdad que tanto, que tanto hace falta en esta Argentina en estos momentos tan, tan complicados que vivimos. Así que bueno, agradecemos a, a Ido Lorencino, que es el defensor del pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Agradecemos también eh, bueno, el compromiso que asume hoy Esteban Vallarino. ...que va a ser el, el, el responsable de esta, de esta delegación, de esta defensoría aquí en Urlingan... ...y, y bueno, a seguir trabajando, ¿no? a seguir trabajando para que, para que los reclamos... Y, ...y repito, los derechos de nuestra gente estén garantizados... ...y este es un lugar más para garantizar esos derechos. ¿Qué recursos va a haber en esta defensoría para los vecinos de Urlingen? Absolutamente todos los que necesiten en función de los reclamos, ¿no? que son muchos... Y, ...y me viene a la memoria, entre otras cosas... Eh, aquellos que, que están realizados en base a, a las dificultades que tiene eh, la clínica privada Sagrado Corazón, ¿no? que, que tiene que brindar la atención a, a los beneficiarios de PAMI en, en nuestro distrito, en Urlingan, en Villa 6 en William Morris, eh, que son más de 40.000 y que, y que bueno, indudablemente... ...tienen algún tipo de dificultades, para, para eso estamos y para todo lo que haga falta, ¿no? Y estas puertas están abiertas para, nuevamente, lo repito, ¿no? Para que nuestra gente venga y encuentre un lugar que, que es del Estado para, para poder resolver sus problemas. ¿La vecina de esta Defensoría no solamente asistirá a vecinos de Gurlinga, sino también de Morón? Sí, la idea es poder trabajar articuladamente, porque en definitiva los problemas son comunes. Más allá de una calle que pueda dividirlos, los problemas son los mismos. Como decíamos recién en el acto, no, Esteban va a tener mucho trabajo de recibir gente que vino golpeada de otras jurisdicciones. Fue a ANSES y no tuvo respuesta, fue a esta clínica y no pudo hacer la internación. digo Cuando la gente ingresa a la Defensoría es porque finalmente el Estado o las empresas le cerraron la puerta. Entonces el compromiso nuestro es primero contener a esa persona que viene con una gran preocupación y con mucho dolor. Y una vez que la podamos contener poder darle la tranquilidad de que hicimos todo lo, lo posible. Me parece que de eso se trata, que el Estado sea receptor de los problemas de la gente. Hoy lamentablemente encontramos este, mucha insensibilidad por parte del Gobierno Nacional, un Estado que, que se ausenta, que, que no mira, que no escucha, que se corta la luz en una ciudad a 50.000 habitantes y no hay explicación, no hay que hubo un apagón de todo el país, no hay explicación, no, no, hay, no hay consecuencias, ¿no? que las cosas pasan y nadie las paga. principio en el trabajo de la Defensoría, bueno, la idea es construir una red donde el vecino o la persona que viene con un reclamo siempre se lleve una solución, un camino para encararlo. Y bueno, con mucho diálogo, con mucha predisposición y cubriendo los, los lugares donde hace falta eh, mayor presencia, atendiendo, recibiendo, canalizando, pero sobre todo dialogando para que las soluciones sean rápidas, próximas y, y posibles.